¿Qué tal, amigos del día? Nos encontramos desde el Cantón Quevedo, el lugar donde en estos momentos se va a llevar a cabo una rueda de prensa eh, del proyecto de vivienda El Gran Quevedo, que está presidida por Jorge Quintana, precandidato a la alcaldía de la ciudad. Escuchemos. Bueno, buenas tardes eh, a los señores medios de comunicación, eh, a los representantes eh, de los distintos sectores eh, de la ciudad de Quevedo. Eh, quiero agradecer la presencia de ustedes el día de hoy. Como lo mencionaba el arquitecto, estamos presentando el proyecto de vivienda del Gran Quevedo, el cual lo estamos gestionando conjuntamente con la empresa privada, con una constructora guayaquileña, la cual se pues, está uniendo al proyecto que estamos teniendo como precandidatura para la alcaldía de Quevedo. Nosotros, como quevedeños y como ecuatorianos, Sabemos bien que una de las necesidades más importantes que tienen los ciudadanos es la vivienda. Y es lo que queremos, de alguna u otra manera, poder solucionar ahora como ciudadanos comunes y normales, brindándoles una alternativa a precio de costo de manera conjunta, como siempre lo menciono, con la empresa privada. ¿Y qué es lo que podemos hacer también cuando lleguemos a la Alcaldía para brindarle muchos más beneficios a todas las personas que habitan en nuestra ciudad. Agradezco a cada uno de ustedes y recuerden pues, que el Gran Quevedo es posible. Ya, eh, a continuación, la intervención del ingeniero Bueno. Eh, no, el RENDER, la situación del RENDER. Bueno, vamos a presentar el, el RENDER a cargo de mi persona, el arquitecto Jason Sabando. La, la, la. Okay. Oye, atendiendo a la, la invitación de, de Jorge Quintana, precandidato a la alcaldía de Quevedo, eh, me hizo la, la extensión, me hizo una invitación para ver que participar en su proyecto de vivienda. Eh, en vista de que tengo algo de experiencia en esta, en este tipo de construcción, eh, decidí participar con él. Eh, a continuación le voy a presentar nosotros vamos a empezar con una casa básica eh, debido al, al alto déficit de vivienda que está faltando a nivel nacional nosotros vamos a empezar con una casa muy básica que es apenas de 46 metros cuadrados ¿no? una casa que crece una casa que luego crece de dos dormitorios de un dormitorio un, inicialmente un baño, cocina sala comedor y luego crece a dos dormitorios, dos dormitorios más. Veamos. La siguiente. La siguiente de esto. Aquí ustedes ven que la casa simplemente crece en este espacio y luego se transforma en una casa de tres dormitorios con un baño. O sea, simplemente se aumentan estos dos dormitorios. ¿No? La otra. Y hay una tercera opción que las personas pueden seguir creciendo y hacen un baño, un dormitorio privado, un dormitorio con su baño privado y un baño que comparten estos dos dormitorios. Esas son las tres opciones que se plantean de soluciones habitacionales. Vamos al primero. Y esta es una casa que, de los beneficios que se vayan a generar, la primera, por favor. No, la. la la primerita, la que se va a donar. Nosotros vamos a empezar con una vivienda muy básica que va a tener un costo de 14 mil dólares en 46 metros cuadrados de construcción y estas son las características principales. Dice estructura de un armado, contrapiso armado, sobrepiso cerámica, paredes de bloques livianos revocados de 15 centímetros, paredes, entonces, todas estas especificaciones que ustedes ven este bloque de aquí, las paredes no son de un bloque sencillo, sino de 15 centímetros que le permiten tener una estructura, este tipo de estructura resistente como para que ellos puedan crecer en el futuro. ¿No? Y aquí tenemos una cubierta de estructura metálica, las, las respectivas instalaciones, eh, tanto eléctricas como sanitarias, encontradas. ¿no? Con su lavador de, de, de piedra, este, un lavarropas de piedra, y este sería el costo, del lanzamiento de la, del proyecto vamos a la siguiente esta casa es la que realmente va a tener más pienso yo, más acogida porque es una casa que ya tiene tres dormitorios tres dormitorios ¿Puede estar la planta por favor tres dormitorios con un baño un baño en común, sala, comedor, cocina ok, aquí están las. siga por favor y estas son las características. Dice estructura de medio armado con columnas incorporadas. ¿Qué significa incorporado? Que no vamos a ver en, en, en, en, en el ambiente de, de, de sala, comedor, nosotros no vamos a ver este elemento, sino que se incorpora dentro del ancho de la pared. Entonces hace que el, el área habitable sea más... A, a, eh, no tengamos los inconvenientes de estas columnas para eh, modular algún mueble de, de, de sala y toda esa cuestión. Usted lo ve que... No se ve ninguna columna ahí. Entonces, por eso es el tema, columnas incorporadas. Pero la estructura resiste para construir un piso adicional luego cuando las personas tengan las posibilidades de hacerlo. Sigue, Jorge. Y esta es la casa que ya tiene con tres dormitorios y dos baños. ya El costo de lanzamiento es este costo de aquí. Tiene tumbado gypsum, lavarropa, ya cambio aquí, cambia ya la especificación, un lavarropa de fibra de vidrio, eh, sus respectivas pinturas y toda la cuestión. Tiene un mesón con granito chino, las puertas tamboradas, las puertas metálicas tanto de ingreso como del patio, de metálicas. ¿ya? Y así mismo, el sobrepiso ya, no, no, no, ya lo ponemos de algo un poquito mejor de calidad por salanato. Y esta es la a ver esta es una casa que lo que genere el proyecto vamos a donar la empresa va a donar a, a cualquier persona que, o sea, que, que se establezca que está en una situación de vulnerabilidad se va a donar esta casa de los beneficios que se haga de la empresa en función a las a la, el número de viviendas que, que se puedan captar Sí, esta es una, una, una eh, eh, casa con estructura metálica, eh, y aquí están los detalles, más o menos que se ve la cocina, todo eso, la salida al patio. ¿Qué otras vistas tiene? Aquí se ve su cocinita, su, este, su lavadero, la, la, eh, su refrigeradora y la salida al patio. De la experiencia que tengo en construcción de viviendas podemos detallar, esta fue una casa que me invitaron, aquí estoy yo, me invitaron a participar, Casa para Todos, este fue el primer gerente de Casa para Todos, me invitó a participar, demolí al beneficiario esta casa y él empezamos a armar aquí con un sistema muy diferente, que se llama muros portantes, con un sistema de construcción de encofrado. Sigue, por favor. La casa continúa toda esta cuestión y aquí está la casa terminada, que fue la casa modelo que se hizo para... Capsa para todo en, su, en ese entonces. Participé también en la construcción, soy propietario de este equipo de construcción, participé cuando cumplió el Club de Leones 100 años, en el año 2017, para la reconstrucción de Manaví. Participé para el Club de Leones y me, me gané la construcción de 42 casas en, en Chone, en Jama y en Pedernales. Esta es parte de mi experiencia. Sigue. Este es un proyecto que lo desarrollé para Santa Elena que se llama Agrovivienda. Y yo dejo las casas, las, estas casas son de 53 metros cuadrados que, que están comprendidas con una losa accesible. Y el propietario, yo le entrego así, y el propietario luego construye conforme a sus requerimientos o a sus necesidades. Esta es la proyección de esto. Estos son proyectos ya de gobierno que he sido asesor, este es el proyecto Casa para Todos, de las viviendas multifamiliares de cuatro departamentos. Ahí se ve con ya parte del acabado. Este es el milagro también para, el mismo, para la misma institución Casa para Todos, proyecto de milagro que se hizo en el año 2018. Esto participé, diseñé y la ciudadela para, el, para un empresario de la provincia de los Ríos en. Esta es una organización lo más grande en ventanas, y aquí está, eh, este es un sistema de muros portantes que también lo podemos aplicar, pero ya en zonas ya donde haya más concentración de vivienda, y esta es la parte baja y la planta alta. La ventaja de este sistema es que uno construye una casa en un día, en obra gris, y esta aquí es la casa terminada, veamos los acabados de este tipo de casa. Aquí está el proceso constructivo, esto es en Babahoyo, la ciudad, eh, el, ¿cómo se llama? Ciudad del Valle en Babahoyo. Aquí está el sistema que se vamos a emplear en este tipo de viviendas que voy a plantear. Aquí está la ciudad de la Ciudad del Valle, aquí está el sistema conductivo. Un grupo de personas hace la cimentación, otro la planta baja y otro la planta alta. En un día se hace en promedio de una casa. Y aquí están las viviendas. Este es el tipo de acabado que se van a plantear en las viviendas que vamos a hacer. Algo diferente de las de la, eh, ofertas que hacen las, la, las otras constructoras. ¿no? Este es el tipo de acabado que tienen esas casas de los más grandes. Sigue, sí, por favor. Y como ustedes ven, mire, no se ve nada de columnas en las esquinas. O sea, que es molestoso en ciertos momentos porque los ambientes son pequeños. Ah, este es otro proyecto que, eh, que se paralizó. Era en, en, en Guayaquil para la empresa de los marinos, la empresa Cobian, ahí se la casa modelo, y aquí estaba empezando haciendo la cementación de 32 casas. Este proyecto son 700 casas, pero se paralizó por asuntos sí, sí, sí, sí. pandemia y situación que estamos viviendo en este momento. Okay. Pero quería aclararles eh, que es importante, este proyecto de vivienda que se está presentando de manera conjunta eh, con la constructora, con la empresa privada, en este momento es para aquellas personas que tienen un terreno y no cuentan eh, o, o no han contado pues, con, con el dinero para poder construir. ¿Cuál es el beneficio? Que la construcción será a precio de costo. Hemos conversado con la cooperativa 29 de octubre, está aquí la representante de la cooperativa 29 de octubre, con la cual hemos hablado, pues eh, la coordinadora del proyecto, Liliana Carriel, eh, hizo una visita. Y la idea es que trabajar también de la mano con ellos para sacar una línea de crédito para este tipo de… de en la totalidad, ¿no? La totalidad de la vivienda. Entonces, eh, está, va a estar aquí la… Va a tomar la palabra el representante de la cooperativa 29 de octubre para que les pueda explicar un poco más el tema de la línea de crédito. ¿Sí? Un momentito. Sí. Claro. No, este, este es un proyecto para este momento, para todas, las, para todas las personas que en este momento tengan un terreno, pueden aplicar. A, a, nosotros le ayudamos a gestionar, obviamente, con el tema de la documentación, a que ellos puedan aplicar a un crédito. ¿Y cuál es el beneficio? Construir su casa a precio de costo. Nosotros tenemos eh, comparativas con, constru, con construcciones de urbanizaciones, o eh, privadas de otros lados y realmente ustedes se, se darán cuenta pues la gran diferencia, una casa de 14 mil dólares con esas eh, descripciones eh, realmente no lo van a encontrar en ningún lado. Entonces justamente por la confianza que estamos generando con la empresa privada, en este caso pues con la constructora, es que eh, estamos haciendo este proyecto para solucionar en parte, sabemos que no es suficiente porque sabemos que hay gente que no tiene su terreno, pero a los que sí tienen puedan aplicar al tema de la vivienda. Obviamente en el caso, cuando lleguemos a la alcaldía de Quevedo, trabajar sí de la mano, legalizando terrenos o con las personas que ya tienen su terreno, tratar de, de poderles conseguir ese beneficio de poder construir una casa a precio de costo. ¿no? Y siempre, siempre vamos a ir de la mano, con la empresa privada en todos los proyectos que nosotros tengamos. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bueno, a continuación, a ver, ah, a continuación la representante de la cooperativa. Eh, muy buenas tardes, primeramente. Eh, nosotros como institución manejamos varias líneas de crédito, entre las que tenemos un crédito de consumo al que se puede acceder en cuanto al financiamiento de la casa y lo que es un crédito de vivienda también obviamente si hablamos crédito de vivienda que es hipotecario la tasa es más baja no, es del 9.55 la tasa de un crédito de consumo es del 15.57 en cualquiera de los dos aspectos se puede aplicar para poder acceder a la compra de la propiedad de la casa terminada no. en lo que es créditos hipotecarios tenemos Plazos hasta de 240 meses, estamos hablando de 20 años plazo y se dan hasta montos de 150 mil dólares. En lo que son créditos de consumo, también tenemos hasta 80 mil dólares que se puede otorgar a nuestros socios. Gracias. Perfecto. Eh, a todas las personas que estén interesadas en poder eh, aplicar al tema del proyecto de vivienda del Gran Quevedo, pues que tengan su terrenito y quieran eh, ver si pueden aplicar estas líneas de créditos con las instituciones financieras, eh, se pueden comunicar con Liliana Carriel, en este caso pues ella es la coordinadora del proyecto aquí en Quevedo, eh, y vamos a ayudarlo porque mucha gente eh, por temor a hacer el trámite prefiere no hacer nada o piensa que es muy complicado cuando realmente eh, siguiendo pues todos los pasos eh, y teniendo todos los documentos pueden conseguir y pueden gestionar ¿No? entonces para eso estamos nosotros, para eso está nuestro equipo de trabajo para que todas las personas que, que estén interesadas puedan aplicar a este proyecto Lili no sé si quieres comentar algo adicional nada en ese momento usé la e inmediatamente puede hacer a nuestros créditos cualquiera bien. de ellos no es necesario un tiempo establecido con la cuenta para hacer bueno, ¿Y ¿Y bien ¿una vez todo el ¿qué tiempo está el si hablamos de un crédito de consumo estamos hablando hasta de máximo cuatro días laborables si hablamos de un crédito hipotecario sí es un poquito más el tiempo estamos hablando de máximo 30 días laborables. Entonces, ¿el precio también del crédito ¿El, ¿El consumo es...? Claro, la tasa de un crédito de consumo... ...estamos hablando del 15.57% anual... ...y del crédito hipotecario del 9.55%. Lili, ¿algo que quieras no, lo, lo que queríamos acotar es que esta vivienda... Es prácticamente para toda ayuda social. estamos enfocados en la ayuda social, aparte de eso los costos que tenemos no lo van a encontrar en ningún lado, es un costo bien accesible. Aparte de eso lo vamos podemos trabajar no solamente con la 29 de octubre, sino con varias financieras bancarias. Entonces cualquier eh, duda que tengan nos pueden contactarse con nosotros directamente con Jorge o... A mi número personal, no sé si lo puedo leer, para no, que lo anoten, no, no, no, no, no. 0939771731. Entonces, para cualquier información, nosotros estamos prestos a ayudarles. A propósito de que eh, usted provee el número, ¿habrá una oficina en la cual se va a, a la Así persona? es. En los próximos días nosotros daremos eh, por las redes, asimismo vamos a, con, a convocar a otra red de prensa para, eh, para hacer la entrega de la primera casa, que se va a entregar Casa Modelo. En un lapso de más o menos 25 días. Más o menos. Sí, igual, eh, para mí es muy importante, más allá ¿no? de una oficina estática, trabajar de la mano pues, con la ciudadanía, con los representantes de los diferentes sectores y hacer base eh, una semana ahí para que la ciudadanía tenga acceso a la información de este proyecto, que conozca un poco más y también pueda ser beneficiarios de este proyecto, que lo estamos haciendo ahora antes de llegar a, a, a funciones. Ahora, desde la empresa privada, con un aporte, pues, eh, solidario en este caso, porque la empresa no está cobrando sus honorarios, simplemente a precio de costo, pues, para el beneficio de la ciudadanía quevedeña. ¿Sí? ¿De acuerdo no, en es, en esta ocasión, este proyecto... De vivienda es para las personas que tengan su terrenito y quieran construir, pero a precio de costo. Ese es el beneficio en este momento. Otra persona pregunta, ¿tengo el terreno pero no tengo la lectura? ¿Y está entrando, que debe ser... No hay un problema, lo podemos ayudar, puede aplicar. Reiterar el número telefónico o la cera, El número de contacto es sí. 093 ¿Sí? O se pueden comunicar también a, a mi Facebook, Jorge Quintana. Con todo gusto, pues, eh, direccionamos eh, con Liliana o con la persona que está encargada para que le detalle toda la información. No hay ningún problema. Sí. Gracias. Perfecto.